¿Por qué debe realizarse la operación? Es decir, ¿cuál es el beneficio que se pretende conseguir? ¿Qué complicaciones se pueden presentar y cómo será la recuperación? ¿Cuánto dura? ¿Qué alternativas hay con sus riesgos y beneficios? ¿Qué pasaría si la operación no se realizase? ¿Hay riesgos específicos relacionados con la anestesia? ¿Y con mi edad o mi salud? Finalmente, ¿cuál es la tasa de éxito esperada? Conviene tener presente la asimetría de los resultados, por así decir. Un 1% de intervenciones fallidas significa un 99% de éxito para el cirujano, pero un 100% de fracaso para el paciente.